Yo sé que Jesús me amó. me amó, yo sé que él me libro, yeah. yo sé. Y paz en él. Yo sé que solo en su presencia, solo en su presencia, hay gozo en él. Yo sé que solo en su presencia, solo en su presencia, hay paz en él. Yo sé que solo en su presencia, solo en su presencia, hay gozo en él. Solo en su presencia encuentro la salida que me dio mi Cristo al entregarse por mi vida. Solo en su presencia encuentro en la tormenta la paz y el reposo que mi alma necesita. Solo en su presencia encuentro la salida que me dio mi Cristo al entregarse por mi vida. Solo en su presencia encuentro en la tormenta la paz y el reposo que mi alma necesita. Eres mi roca, Dios. Eres mi, mi fortaleza, Dios. Fortaleza. Mi roca fuerte es él y le sirvo por siempre. A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 Presencia y gozo en él, yeah. solo en su presencia encuentro la salida, sí. que me dio mi Cristo al entregarse por mi vida. Ajá. Solo en su presencia encuentro en la tormenta, la paz y el reposo, que en su gracia él sustenta. Solo en su presencia hay gozo y salvación. Solo en su presencia restaura su perdón. Solo en su presencia no hay cautividad. Solo en su presencia hoy canto libertad. Porque yo sé que Jesús me amó. Say yeah. yeah. En su presencia, solo en su presencia y paz en él. Yo sé que solo en su presencia, solo en su presencia y gozo en él. Yo sé que solo en su presencia, solo en su presencia y paz en él. Yo sé que solo en su presencia, solo en su presencia y gozo en él. Tiempo de paz. Daniel Vine.